un color perdido, y lloraremos todos, lloraremos todos, como si fuerais yanquis, como si fuerais italianos, como si fuerais franceses, como si fuerais humanos. Poema de Santiago Albarri.